¡Hola! Soy Milton Navarro y estas son las 10 mejores páginas para descargar música y sonidos gratis para tus videos. Llamendo En esta página podrás descargar música gratis de diferentes categorías. Llamendo utiliza licencias Creative Commons, así que muchas de las canciones las puedes usar en tus videos, pero siempre debes acreditar el nombre del artista y no debes usarla con fines comerciales. SoundCloud Aquí también encontrarás música gratis con licencia Creative Commons. Hay muchísimos autores que comparten sus obras para que las puedas usar en tus videos. En la descripción del vídeo te dejo una lista de música que he usado en mis videos y además de la licencia Creative Commons que debes poner. YouTube Audio Library. En YouTube encontrarás música y efectos de sonido gratuitos que no requieren atribución. Solo necesitas tu cuenta de Gmail para poder descargarlos. Sounds great. Aquí encontrarás música y efectos de sonido gratis en formato WAP y MP3 para tus videos o podcasts. YouTube Música ¿Sabías que puedes utilizar la canción de tu artista favorito en tus videos que subas a YouTube? Así es, en esta página de YouTube encontrarás todas las políticas de la música de tu artista favorito. Por ejemplo, puedes utilizar una canción de Katy Perry pero aparecerá publicidad dentro de tu video. De esta manera el autor de la canción obtendrá ingresos por ello. Audionautics. En esta página puedes descargar música de varios géneros. Puedes usar las canciones incluso con fines comerciales. Lo único que debes hacer es incluir en la URL de tu web o tu blog la fuente musicbyaudionautix.com Free Music Way. En este canal de YouTube encontrarás música gratuita. Solo debes dar crédito al autor y poner el enlace y nombre de la música en la descripción de tu video. Sound Effects en esta página encontrarás cientos de efectos de sonido que podrás descargar totalmente gratis. Free Music Archive. Aquí encontrarás miles de canciones gratis con licencia Creative Commons 3.0 y 4.0 para todos tus proyectos audiovisuales. Sound Bible. Es una gran biblioteca de efectos de sonido gratuitos con licencia Creative Commons 3.0, así que solo deberás citar al autor.